Estamos dando cumplimiento a la ordenanza eh, 7063 del 2017 en una campaña que eh, nos abocamos a trabajar con el señor Medina que nos ha visitado hoy en el Consejo Deliberante eh, eh, para eh, eh, realizar junto a los vecinos de la ciudad el tema Yo me ponete en mi lugar, ¿no? Eh, siempre es la idea, digamos, de exponerse en el lugar del otro si viviremos en el mundo de la empatía que eso es muy importante, reconocer y ver digamos lo que sufre una persona con discapacidad a poder cruzar una calle. Eh, o, un, o una familia, no es cierto, que lleva con un, los hijos en el cochecito y bueno que no puedan porque los autos no toman conciencia, los choferes, de estacionar en los lugares que corresponden. Hoy me junté con, los, con el presidente y con los concejales para tratar la problemática de, de las rampas, de la obstrucción de las rampas, Así que bueno, eh, tuvimos una respuesta del deliberante. Del este, vamos a lanzar una campaña de concientización, yo ya la venía haciendo desde mi lado, y ahora, bueno, con algo más formal, con el apoyo del, del Consejo Liberante. Vamos a tratar de, de, de entregar sticker y ponerlo en los vehículos que están mal estacionados, tapando las rampas, este, a modo de concientización, para que la gente este, se dé cuenta del, del perjuicio que causa eh, tapar una rampa para nosotros, para las personas con movilidad reducida.